¿Por qué estás aquí? Para luchar. Para ganar. Para ser un Spartan. ser un spartan. Un spartan es un símbolo. Esperanza cuando no hay más. En tiempos oscuros. ¡Somos esperanza! Y juntos... Juntos somos imparables. Candidatos están listos. Sí señora. ¡Sí, señora! ¡No puede escucharlos! ¡Señora, sí, señora! Sí, señora. ¡Otra vez! Señora sí, ¡Señora, sí, señora! Bien, ¿quién es el primero? Oiga, con cuidado. Ha pasado mucho. La conia cambió todo. Necesitábamos reagruparnos, reconstruir. Voy a necesitar que repita eso. Están perdidos. ¿Todos ellos? Nos acaban de informar que la Infinity está perdida. El anillo se ha ido. Nadie sabe a dónde. Estamos llegando a la instalación, comandante. No hay señal de problemas. Haznos entrar. Construimos esta instalación fuera de la red para entrenar a la siguiente generación de Spartans. En tierra en tres. Usted puede. Dos. No será fácil. Uno. Pero tengo fe en usted. Bienvenido al paraíso. Es un hermoso día. Cielo soleado, no hay señal de lluvia y solo una mínima oportunidad de que nos encuentren y destruyan en un segundo. ¿Qué te dije sobre hacerte el chistoso? ¿Seguir haciéndolo? <risa> Correcto. ¿Va a quedarse ahí parado todo el día o vendrá a salvar a la humanidad? Sus órdenes son reportarse a la arena de entrenamiento para realizar simulacros y el ejercicio de combate con municiones activas. Los Waypoints en su BFD indicarán en qué dirección hay que ir. Andando. Repórtate al laboratorio de IA para calibración. Diseñadas modularmente para personalización. Estas IA sin voluntad tienen estabilidad garantizada y se pueden modificar para adecuarse a tus necesidades. IA, personal de designación Butler en línea. Saludos, Spartan. Sería un placer servir a su lado. Es un honor trabajar con usted. Calibrando las líneas de base de la armadura. Escudo de Spartan recargado. Todos los sistemas de armadura están en verde. Ahora tu IA hará... Por favor, permítame. Proyectando los puntos de ruta en su visor, Spartan. Continuaré calibrando mientras avanza por la ruta. Bien hecho. Diagnóstico del motor completo. Excelente rendimiento. ¿Me acompaña a reunirnos con la comandante en el campo de tiro? ¡Ah, la armería! Armas finas para gustos finos. Aprovechemos esta oportunidad para escoger nuestras armas. Eso servirá. Ahora, vamos al campo de tiro. comenta que hasta ahora se ha desempeñado bien. En descanso. Venga. Ahora veamos si su puntería es igual de precisa. Le conseguiremos municiones reales. Tome su tiempo. Conozca bien nuestra nueva artillería. Estaré vigilando desde la cubierta de observación. ¡Comencemos! Actualizaré el color de su retícula cuando su objetivo esté en el rango óptimo para su arma. Ahora enséñame qué puedes hacer. Probemos un arma diferente. Acerca la mira de tu arma para tener mejor visibilidad en objetivos de largo alcance. cabeza cuando los escudos del enemigo estén inactivos los escudos se recuperan rápidamente así que aprovecha tu ventaja mientras tu enemigo esté vulnerable disparales a la cabeza en cuanto les hayas quitado sus escudos elimina esos objetivos hace. Ahora las granadas. Toma algunas de este dispensador. Apunta bien y acaba con esos blancos. ¡Bien hecho! Sigue practicando. Y cuando estés listo, nos vemos para el ejercicio final. Bienvenido a la arena de entrenamiento. Conoce el campo de batalla y nuestro equipo antes de empezar el ejercicio. Intenta algo diferente, ¿eh? Puede encontrar armas nuevas dentro de estos dispensadores. ¡Ah! Este dispositivo viene directamente de la investigación ONI. Muy potente. Estos dispensadores en particular despliegan poderosas armas. Algo exclusivo debo añadir. Estos contienen equipamiento especializado que le da ventajas en combate. ¡Felicidades! Investigamos con éxito todos los puntos de interés cercanos. Sugiero que encontremos a la comandante. ¿Se sienten orientados? ¿Listos para algo más real? Ahora que te calibramos, es momento de la prueba real. El ejercicio con munición real. Prepárate, Spartan. Es hora del combate. ¡Excelente tiro! Spanker M41, en camino Bunker M41 disponible Sobre escudo en camino Sobre escudo disponible 不是 bien. Realmente bien, de hecho. Sabía que elegí bien. Tengo que irme. Se confirmó que una parte de nuestras fuerzas desapareció. Jefe, los otros Spartans se han ido. El estado de este universo puede cambiar en cualquier momento. Por eso se nos necesita. Para resistir, para asegurar la estabilidad, para inspirar esperanza. Esperanza, cuando todo está perdido. Lo que comenzaste hoy solo es el principio. A entrenar. Cuando vuelva. Y créeme que volveré estaremos ocupados. La humanidad no se salvará por sí sola, Esparta.